Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime y Alejandro. Eh, esto es la lista de reproducción de Formándote con Nosotros y estás en el apartado de Avanzado. Empezamos con el segundo vídeo. Jaime, ¿qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver las actividades, las diferentes actividades que tenemos. Hoy vamos a ver eh, las actividades de tipo contenido. Genial. Por lo que veo, ya estás en una de ellas, ¿verdad? Sí. Y antes de empezar a explicar estas actividades, os voy a explicar los diferentes iconos que salen aquí arriba. Eh, si os fijáis, sale el icono de clonar transparencia. Esto es para clonar, como dice el nombre, pues una transparencia. Queremos hacer otra igual que la que tenemos, pues la podemos clonar. Tenemos también la opción de eliminar transparencia. Entonces podemos eliminar nuestra transparencia dándole aquí. Además sale con un símbolo menos. Tenemos también el de nueva transparencia con un símbolo más para crear la segunda página, la segunda transparencia. Tenemos también la opción de guardar. Importante, siempre que añadáis algún contenido, dadle a guardar al disquete, muy, muy importante. Tenemos también la opción de editar propiedades de actividad. Si le damos aquí, aquí podremos añadir competencias claves y también podemos añadir un color a nuestra, a nuestra transparencia de fondo. Y por último tenemos la opción de compartir. Si le damos a compartir, podemos compartir nuestro, nuestra actividad en Facebook, Twitter, Classroom o podemos copiarla y compartir el enlace. Bueno, os voy a explicar primero la actividad de tipo contenido. Esta primera que os sale por defecto ya es de tipo contenido. Si luego no la queréis, la podéis eliminar en eliminar transparencia. Por defecto siempre sale la primera transparencia este tipo de contenido, pues aquí añadiríamos pues lo que queramos. El título. Aquí podemos añadir todo tipo de contenido teórico. Si sí, tenemos una imagen de la derecha, que si queremos podemos usarla o no, verdad? O sí, de... esta de aquí podemos usar esto de multimedia. Eh, podemos añadir aquí al lado una imagen o un vídeo del YouTube le daríamos a editar multimedia a subir y aquí os pone introduce la url de acceso al contenido multimedia si queremos añadir un vídeo por ejemplo del youtube o si queremos subir una imagen tenemos la opción de subir y darle otra vez a subir subiríamos una imagen aquí al lado si no quiero tenerla, si no quiero tenerla y no voy a usar este esto de aquí le tenemos que dar a esta opción quitarle la selección de usar imagen auxiliar daríamos clic y se quitaría vale es recomendable que si no vais a utilizar esto vale lo de editar multimedia que lo quitemos ¿vale? es recomendable que lo quitemos porque si no va a quedar todo más alineado hacia la izquierda ya, incluso esa imagen la puedes modificar o ¿no? cambiar en otro lugar sí cuando añadamos una imagen por ejemplo yo voy a subir una subir su subir y le doy aquí. Mira, tengo aquí lo de automáticamente. Si le damos automáticamente, podemos ponerlo a la derecha, a la izquierda, ¿vale? arriba y abajo. vale De todos modos, también tenemos la opción si no queremos añadirla en ese recuadro que nos indica de usar imagen auxiliar, la podemos añadir aquí dentro. Tenemos aquí un icono. Si os fijáis que pone insertar imagen. Vale. Desde aquí hay bastantes opciones. Tenemos insertar imagen, adjuntar un archivo, tenemos la opción de, de insertar un vínculo. Sí, bueno, ¿no? Bueno, También la de fuente HTML. Tiene la de fuente HTML, que está muy chula. Sí, una cantidad de herramientas, ¿no? Sí, tiene bastantes herramientas que que podéis investigar, ¿vale? aparte parte de este tipo de actividad de contenido tienes más opciones? Sí, para ver las demás opciones tendría que empezar a crear la segunda página, la segunda transparencia. Para ello, pues le doy a el más. Aquí arriba, si os fijáis, pone nueva transparencia. Le damos y ya aquí nos sale las diferentes opciones de transparencia. Tenemos de tipo contenido, tipo ejercicios autovaluables, solo, tipo ejercicios evaluables por el docente, que tendréis que evaluar vosotros, y tipo ejercicios juegos autovaluables, ¿vale? que se van a evaluar solos. Esta primera es de tipo contenido, ¿vale? sería la de contenido, contenido. Sí, vemos que está contenido HTML, que puede, nos permite añadir un contenido externo con un HTML. Sí, eso es. De contenido básica, que es la que hemos usado antes, ¿verdad? Sí. Y media. Multimedia, Tenemos galería de imágenes, ¿verdad? Y galería de imágenes, la de multimedia, para que toda una transparencia sea un multimedia. Sería interesante, por ejemplo, que creara una de galería de imágenes y luego que me enseñes a unir la primera transparencia con la segunda. A vale, a perfecto. Pues fijaros, voy a añadir la de galería de imágenes. Si le di a galería de imágenes, esta sería la transparencia de galería de imágenes. Aquí pondríamos un título. Voy a poner galería y de imágenes para que veáis y nos pone siempre arriba en el recuadro arriba es eh, nos indica el enunciado de la actividad ¿vale? lo, eh, lo recomendable es que lo elimináis y lo cambiéis ¿vale? aquí nos indica y nos pone selecciona las imágenes que quieres incorporar en el slider y ponle un título a cada una de ellas Nada, pues subimos las imágenes, aquí tenemos las opciones de subir imagen, le vamos dando, subir imagen, por ejemplo voy a subir eh, esta, ¿vale? una imagen de, de la plaza alta de Badajoz y pongo Badajoz. Subo otra imagen y pongo por ejemplo el monasterio de Guadalupe y pongo Guadalupe y subo otra imagen por ejemplo del puente de Alcántara y pongo Alcántara cuando tenga ya subidas las imágenes que quiero Voy a guardar, siempre a guardar y si quiero más de las cuatro opciones más de cuatro imágenes, tengo aquí un icono de más ¿vale? para añadir más, no hace falta que rellenéis las cuatro podéis poner solo tres como he hecho yo vale. le daríamos a guardar y cerramos el modo edición para ver cómo quedaría fijaros, pues aquí saldrían las imágenes con la descripción abajo Badajoz, Guadalupe y Alcántara Genial. ¿Y para unir la transparencia 1 con la 2? Para añadirla, o así sea, habéis fijado, esta es la número 2, ¿vale? Pues la número 1 sería esta de que he puesto, añadido de la bandera extremadura y la 2 esta. Pues si quiero añadir las dos, le daría el modo edición y tengo una opción que pone concatenar. ¿vale? Le daría concatenar y si os fijáis, la número 2 se colorea en verde y se añade una raya que va hacia la 1 es que la he concatenado. Le doy a guardar, cierro el modo edición y fijaros, estarían unidas ya la 1 y la 2. Genial. Si quiero quitarlo de concatenar, pues le doy otra vez al modo edición, le doy a la página 2 y quito la selección de concatenar. Le doy a guardar, cierro el modo edición y ya quedaría como antes. perfecto Jaime pues yo creo que el apartado de contenido las actividades de contenido ha quedado bastante claro mm. eh, Nos vemos aquí y seguimos el siguiente vídeo con ya de lo cañero, no las actividades de las actividades hablen y evaluables por el docente sí que además están muy chulas perfecto pues nada bueno un hasta luego. la próxima